Es el malandro Tuki! ¿Vale, vamos para eso, vamos para eso, vamos para eso. ¡Ay, chavo! Tío, tío, tío, tío, dale, dale. dale. De la fuera. Ahora quiero la pistola. Sí. No espera, esto es un desastre. Yo sé qué. Ay, yo sé qué. Mira, estaba confundido ¿Eh? sin poli y yo estaba ahí no, con loco, ¡Loco, loco, loco, loco, loco, loco lo, lo, lo, lo, lo, lo. Pero ¿por qué me cambió la pistola, no? es tú, no te veo. Yo sí, yo soy sí, malandro ¿Cómo te llamas, pues? No te veo. Ébola Ebola, Ebola, Ebola. Eh, volando, eh, Cállate la boca feo ¡Ay, ay! ay vale! Yo no me la calo ¡Ay! ¡Ay! vale! Pásalo para acá ¡Ate tú! Ay, loco. Ay, ay, Qué marido. <risa> ay, yo me lo salgo no loco. Ay, ¡No, pero no, me reventaron! lo vi, chamo! <risa> <risa> <risa> Boom, ¡Headshot! Y fue. Y fue Newcraster, o sea, yo estoy enredado porque no puedo apretar el pinche F1. <risa> y vivamos un tito. Mira, mira. Uh. Abrazaditos. Uh. Hoy de que le meté la canción con reina, huevona. No, huevona, <risa> prisa, huevona. Bueno, me a salir parando por el pie de hecho, Yo soy otra me Pro, soy un pico Ahora me Pro Ahora me repro. ¡Ay! Me tiraron una granadita No, no, no, no es esto! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté a Víctor! ¡Mate maté a Víctor! No, no, no. <ríe> ¡Por fin! ¡Por fin mató a alguien! <ríe> Marico, te pones una mierda <risa> Abrazo, Nico ¡Ay, no me meto! <risa> ay, vale Ay Uy, no mate a nadie eh. ¿Qué? No, eh, que, no. Marico, ya, no, mate, no mate a ninguno Mira, yo cuando tenia la m Mira, yo cuando tenia la M4, <risa> ¡Ah, palabra! ¡Me un de loco, loco, mire, el cigarro! ¡El cigarro está el cigarro está matando todo el mundo! ¡Un chingo! ¡El cigarro! ¡El cigarro! ¡El cigarro! ¡El cigarro! ¡El ¡El cigarro! ¡El ¡El cigarro! ¡El cigarro! ¡Picalo! <risa> ¡No, me lo he un ya está quito, ya chamito! ¡Te agarró el chuzo No, ¡No, pero! ya picado! quito, ya me picaron. ya ¡Tan picado! ¡Tan picado! quito, ya me no! no no, no, no! me quito, me quito, ya me quito, me papá papá ojo, voy a quitar mal te vi un pico muerto mira mira como corre en el aire busca que y ranking ranking, fin taque ranking, ranking, loco mira está echando chile, como hace eso que? mira mira mira mira mira mira mira ¿Cómo hace eso? ¡Mira, mira mira mira mira mira mira no, sobre el tipo está ya... ¡No! ¡Victor, crea! No soy yo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Me tiraron una granadita! Un saludo para mi amigo Yael Cerón y Stephanie Álvarez. Si te gustó el video dale like, y suscríbete para más. Y si te gusta la canción que estás escuchando al fondo, en la descripción está el link de mi SoundCloud para que puedas descargar todos mis temas. Bye!